típica también... Batazo de línea... Es una sábana... Para que se arroje... Pues toda... Toda la ciudad de San Pedro... Pásame... Pásame ese caramelo... Cuatro por tres... Se van delante los siguientes... Y ha salido el Matatán Verde, el jefe de los Verdes, Fernando Tatís, Se va a llevar a Talbot en este momento. que sí, un nuevo lanzador por las estrellas.